salud okay your se ¿Sí? no. que, que ¿Se vaya, las tome? Se las pues, toma. <ranch> <tose> una Gracias. Gracias. Gracias. No pasa más que un avión y llegado, Like one where do we get this on? Um okay. right now it is on in order to see everyone yeah. to us. Yeah. Okay. Okay. Hola, hola. <laughs> As you can I see, I mean, Hayley's already. Hola, Wendy. Hola. Oh, um, I think that I need think to connect so. my computer in order we have uh, not to cover us, but screen. Work. You know. Because, uh, <laughs> I chose somebody who is uh -huh. At the same time, we should have a screen process and you uh, uh -huh. this is very good. <laughs> <laughs> But, uh, you can focus? Oh, you will stay the, here in the second so position. Okay. They're here, and I'll have a, a, chair, here and I'll be uh, mm. a chair here. So that you can. be both qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Hola, ¿Qué? Solo vamos a poner la presentación para que también puedan verla desde acá. estás viendo? Una clase que tengo. Sí. Sí. There you go. So yeah. yeah. well, then, after three years. Muy buenas tardes. ¿Qué? sí mm -hmm. mm -hmm. Eh, tenemos ya muchas personas esperando. Vamos a empezar a transmitir nuestro Smart Meeting, nuestra junta inteligente que hacemos cada comienzo del periodo. ¿Eso no se necesita voy a quitar aquí? Okay, vamos a empezar Si vamos a pasar a sus lugares. Are the official. Ya estamos en live, estamos en live, qué emoción nos está viendo desde Estados Unidos, todas sus directoras también, todos ustedes que están aquí en la primera reunión de Faberlin de FL Cosmetics, estamos muy muy emocionados, y bueno aparte tuvimos un pequeño eh, meet and greet, ¿verdad? donde tuvimos la oportunidad de conocer a personas maravillosas que son básicamente Yourself, los cimientos de Faberlin México, y estamos muy muy contentos de todas las personas que hoy hemos podido conocer, ¿verdad? sí, sí, sí yes, ok, okay. So, vamos a empezar eh, Bueno ya con la oportunidad de conocer a Yoros nos pues, están en vivo nos están viéndonos en vivo pues quiero presentarles a Yoros él viene directamente del corporativo, hemos pasado ya casi un mes aquí en México y ha sido una experiencia padrísima, súper emotiva y sobre todo pues Yoros eh, se ha dado la tarea de conocer nuestra cultura, eh, ya como comió ¿tacos? tacos, le encantaron los tacos, no, no se sé me caché, solamente costillo, pero le fascinaron los tacos, ha vivido experiencias muy padres aquí en México, tortas amadas, no, me dio como pendiente, ya que no sé amadas, no, no ¿Hay, hay que llevarlo, ¿Hay que ¿Llevarlo? ¿Sí? No, ahorita lo llevas, pero está, que nos vivido México estos meses, entonces Exactamente. Estos días, y bueno, está muy, muy contento de estar aquí con nosotros. So, I would like to greet everyone who is in the Zoom right now, because a lot a lot of people. Also, I see that uh, the amount of people is drawing in this room this time. <laughs> so, it's like somebody was late. Exactly. Quieren in dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por Zoom. Se están uniendo muchas, muchas personas por Zoom y por Live y también eh, dice lab que aparentemente el está creciendo asistentes están llegando más y más personas a lo a lot of good news and share of the day but this month was full of hard work and efficient in order to achieve our official opening in Mexico as soon as possible y bueno, quiere compartir algunas vivencias y experiencias de estos días, de este mes que estaba aquí, yo estaba con nosotros en México, ha sido un mes de mucho, mucho trabajo, ¿sí? Y sobre todo, de mucho, mucho concentración para poder lograr lo que se la ha logrado hasta donde. Our plan, open a country, usually they have a huge, huge, huge, huge, huge costs that mean marketplace, and usually it's more than 300 to start the market. Y bueno, cuando cada que abrimos país, normalmente tenemos una lista, un checklist de ciertas tareas que hay que realizar, de más de 300 tareas que se deben de realizar para poder abrir un mercado. Y a este momento ya hemos logrado la mitad de esa lista. If the one with the a country and start to work with logistical partners, with banks, with real companies that depend on the market infrastructure, culture of the country, somebody based on all y bueno, definitivamente la parte más difícil, ¿verdad? Y el reto más grande cuando hables país, pues es empezar a trabajar con las compañías de logística, con los socios con los que vas a empezar a realizar los negocios, ¿sí? Y entender cómo funciona el mercado y el país. Russians and Mexicans are the same. Even apart los rusos as a corporate person is, here is that I live eight years in Colombia was born in Colombia So I have a very nice understanding of culture, and I can spend four years in Peru and one year in latina So also I have a very very nice understanding of how everything works there in Mexico, I love it. Y otra cosa muy importante, yo una vivir en Colombia, sí, cinco años en Colombia, ocho. Ocho, ocho años en Colombia. ¿sí? La Argentina, pues tiene mucha experiencia con el mercado latino. <laughs> so I waited really long to open this market, but now they're so, so close, and that's making me really, really happy. Y para Yoros Lab, ha esperado mucho tiempo para abrir este mercado así su sueño más grande, y esto hoy es una realidad, ¿verdad? Lo que está sucediendo y esto lo hace sentir muy, muy feliz. And remind ourselves a bit about the company and y ahora vamos a empezar nuestra presentación y vamos a estar recordando pues, quiénes somos, quiénes son los mechs y compartir con ustedes esto que nos tiene tan, tanto temas. So Maria will tell us what is so special about cosmetics and should Faber League. Which history do we have? Because through the 25 years of development, a lot of things have been done, The company has made a path from 14 productos a más de 3.000 en 15 almost categorías. ¿Sí imagínense ustedes, ahorita vamos a platicar un poquito quién es entre los FedEx. Y yo ya con comparte que empezó esta compañía con 15 productos. 40. 40, productos. Y que ahora pues, ya estamos básicamente en 15 categorías con 8.000 productos, ¿right? ¿verdad? Total, sí, con accesorios. Con ropa, en también vender ropa. Imagínense qué emoción lo que ha hecho Faberlin, ¿no? Este, tiene más de 25 años en la industria. Faberlin eh, tiene presencia en 44 países. Algo muy emocionante son las ventas superiores que tuvo de 409 millones de dólares en 2021 sin el mercado de Estados Unidos, sin México y sin Asia. ¿Right? Totalmente. Entonces, la mayoría de compañías que llegan a, estos, a estas cifras es porque tienen, cuando menos, más que abierto. Y Farage no tiene hacia abierto todavía, ni México, ni Estados Unidos, y aún así llegó a los 409 millones de dólares en ventas. Sí. Órale. Es muy importante que en la DSA, Direct Association, que es una, eh, una institución, si es una, un, algo oficial, que nombra a las compañías en qué rango se encuentran, durante 2021 llegamos al 32 lugar lo que nos coloca en una posición muy muy muy muy, muy privilegiada, ¿no? Eh, y bueno, tenemos extraordinarios productos. Van ¿vale? a encontrar en esta presentación que Faberlic trabaja muchas colaboraciones, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho Faberlic muy especial, que tiene colaboraciones con famosos, con personas eh, expertas en, en cada una de las industrias. Tenemos más de 700 productos que funcionan y dan resultados a precios alcanzables. Los 700 son los que actualmente hay en Estados Unidos. Sí. Sí, y tenemos un plan de compensación probado, ¿sí? Tenemos un plan de compensación probado que funciona, ¿sí? Y que hace un, que tenemos muchos líderes generando ingresos para sus familias a través de un plan de compensación que tiene años funcionando. Yes, regarding the compensation plan, hubby has never been selling dreams or ambition. We were selling really nice product, product oriented companies. And this makes our compensation plan very, very stable. So, people who work with Faberly usually, when they achieve nice results, they keep these results for ages and they keep these results for their children. Algo muy importante es que Favrely, nunca hemos perdido sueños vaginos. Sí, nunca hemos perdido sueños inalcanzados. Faberly te ofrece la oportunidad real. De comercializar un producto que funciona, un producto bueno. La gente, la gente que llega a los rangos eh, del plan de compensación llega a los rangos de forma estable y tenemos muchísimos consultores en el plan de compensación que ya tienen hasta sus hijos dentro de las generaciones. Tienen 20, 25 años dentro de la compañía. Cada uno tenemos liderazgo que tienen años dentro de la compañía y eso ha hecho para verle muy estable. Yes, right now. We have a very interesting moment in the history of the company because uh, those leaders who started initially with the company the public open, they were like, 50 years old, and now they are passing this business to their children, and that's a very serious moment for the company because we don't know how children see. But we believe looking at our top 10 leaders right now, that everything is going very good and their children will help us to grow. in the company is that the top leaders, the leaders, the leaders, leaders, entonces, sí. llegó un momento en que Fabian dice ahora, ¿cómo vamos a tratar con esta nueva generación? Que en realidad no nos el negocio, sin embargo, la está heredando ¿verdad? Y bueno, pues están muy contentos porque pues, han descubierto una generación muy comprometida con el ejemplo de sus papás, que lograron tener una estabilidad en el liderazgo de Fabian por muchos años, 25 años. Ahora los hijos son los que están continuando el legado dentro de la comunidad. Sí. Uh, for many years, many years, it was impossible for Faberly to understand which principles were lying behind the business, behind the mission, because it's not an easy thing to create. for mucho tiempo Faberly estuvo pensando realmente cuáles eran los principios que regían atrás de esa misión y atrás de esa misión. These principles were born just five years ago. Even um, a little bit less, because uh, it was impossible to hire somebody to say what is father, What are our principles? It was created with hard work, with our leaders combining their opinions, combining their ideas. Because actually, leaders are creating the principles of the company, not the board. it impossible, for example, do verdad que habla muy bonito de los principios y establece la misión de la compañía sin embargo en Faberlic lo hicieron a través del liderazgo en colaboración con los líderes que son los que están comprometidos con, con, con el campo que están comprometidos con su trabajo y que son quienes realmente viven estos de éxito en su trabajo. Initially, Favre was founded by an oxygen cosmetic company and for more than 20 years we had no mission. Just say oxygen cosmetics, and that's it. And people like it because it's really nice products, but it sounded not really modern. And at some moment we all understood that uh, actually that oxygen cosmetics is already like such a part of our products and our assortment. and that's why the huge work was done to rebrand everything and to start thinking what is the future of publicly como los eh, cosméticos de oxígeno. Entonces, Tomás decía, nosotros somos los cosméticos de oxígeno, ¿sí? embargo nos pues, entendieron después de un tiempo que había que rebrandear, re relanzar la marca y realmente hacerlo mucho más interesante, ¿verdad? Y que no solamente fuera el concepto de oxígeno que es nuestra bandera de la, de la compañía, ¿no? El oxígeno es por lo que se conoce para ver de caribe mundial. Y era muy chiquita la línea, entonces, conforme empezó a crecer, pues tuvieron que rebrandear, pues, o casi rebrandear, rebrandear re, re este <ríe> nuevamente la marca y posicionarla como otro concepto. So this moment, if you logo appeared, this principle appeared, our mission and slogan appeared. So that was a huge moment for our brand to actually understand what is our future. Y bueno, ese cuando todo empezó, cuando la marca empezó, los principios se hicieron, cuando todo este rebranding se hizo dentro de la compañía. Entonces, cuando Favre entendió el potencial Of course, of course, everything will be possible without the power of our laboratories, our RD department, and our brand directors for are working daily in order to create innovation. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestros desarrollos únicos, los, los laboratorios, ¿verdad? Los directores de marca, que son los que crean esta innovación en nuestros productos, que trabajan arduamente para desarrollar eh, productos únicos, ¿sí? Y es lo que ha hecho para distinto distinto was, made, was uh, a military technology, which was created for the war in y fue un blog de placement, artificial blog de placement. Chemistries que se han logrado implementar en los cosmetics. After the war ended, and this becomes unused in the middle of the sea. Originalmente, los productos de oxígeno se desarrollaron en la guerra de Afganistán cuando eh, se tomó el, el principio del oxígeno para salvar a los soldados y tuvieran tiempo de llevarlos al hospital y entonces ponerles la sangre de cada uno de ellos, toda esta química que se logró hacer para poder salvar a tanta gente durante esa guerra, cuando la guerra de Afganistán terminó, entonces eh, se encontró, se descubrió que a través de este, de este concepto químico podía, podía sanar la piel, podía rejuvenecer a través de él. For leaders and for direct sales, it's very important to have missionary products that have some background idea behind them, and they have an interesting concept, an understandable, unique idea. Y esta línea de oxígeno, no? the Global Oxygen, la que es la bandera de Faberlic, es una línea misionar, misionera. Sí, es una línea que se, que es única. Es única. No existe otra línea igual ninguna parte. Es única de Faberlic. Y tiene mucha tecnología atrás, tiene mucha historia atrás, ¿sí? Y tiene mucha, ha hecho mucho bien lo que es, en sí, esta tecnología, tanto en la época de la guerra en Afganistán, como ahora, rejuveneciendo a millones, millones, millones de personas. Of course, a collaboration with the Japan Company the to improve this formula. all other products, initially, they say, y por supuesto que tuvimos el respaldo de un laboratorio japonés para perfeccionar la fórmula. De hecho, vamos en la quinta generación de oxígeno ¿no? desde que empezó eh, este concepto. Y Faller se ha dedicado a crear productos misioneros, productos que realmente sean sencillos de explicar, que den resultados, que sean fáciles de demostrar. Sí? y que sean rápidos en su, en, su, en su beneficio. And right now, our brand directors are creating around 250 products per year and even more, we have concepts and ideas and technologies that are currently, for example, too expensive or too hard to make massive, for example. So there's a huge department of working in order to create the future of the company y bueno, actualmente tenemos nuestros directores de marca que desarrollan y crean cada año 250 fórmulas exclusivas, muchas de ellas no salen al mercado, muchas de ellas las guardan, muchas de ellas las esperan porque a la son productos de alto valor que no van con el, con el mensaje de Faberlin. Pero eh, realmente Fabric tiene un claro objetivo de crear productos únicos y que tengan resultados. Very, very story was the Una historia muy muy interesante está conectada a la fábrica. Because when the There was a moment that we could use contract manufacturing when they didn't have our own facility. Cuando And some of the agree, that they gonna going to decrease the commissions for some time, in order to or accumulate enough money to buy the land. To the y entonces, Alexi se sentó con los líderes más fuertes de la compañía y estuvieron de acuerdo en bajar sus comisiones, todos en el plan de compensación para contar el suficiente dinero para comprar la tierra y construir la fábrica de los productos. So, this was the y esto fue una decisión que se tomó en, en colaboración con los líderes más fuertes de toda la compañía, en que todos pusieron su granito de arena bajando las condiciones de los líderes para poder hacer la fábrica y entonces poder tener productos más efectivos en costo. Sí, y poder bajar los precios y, y desarrollar mayores volúmenes de producto en casa. That's, that are not with the y esto esto empezó esto un concepto de colaboración con los líderes a partir de esa de, de, de lo que ocurrió verdad que gracias a esta decisión que todos tomaron pues esta, esta, es, esta fábrica tan significante la más grande de, de rusia ¿sí? y eh, a raíz de ahí alex tomó la decisión de siempre tomar decisiones con los líderes y aquí mexico rudo keep this principle in order to build a stable successful business that will work both for the corporate team. And for you as our y aquí en México seguiremos con ese concepto de negocio verdad tomando en cuenta las opiniones de nuestros líderes para poder construir juntos un negocio estable en México. Another interesting aspect of is that you work with, uh, trend creators, trend centers, those who work the uh, and brands. Because we have access for these also, and we don't need to spend millions and millions of dollars on to create very expensive products. Because we have huge, huge volumes, which allow us to use ingredients the same that, for example, Chanel uses for their makeup. To use specialists that I am influence, to send for uses because uh, we have huge, huge sales volume. Y bueno, Farah Lee tiene la oportunidad de tener colaboraciones con personas y perfumistas famosos, por ejemplo, y tienen la posibilidad de crear productos igual, hasta o mejor que Chanel, por ejemplo, Christian Dior y Saint Laurent, en donde con sus propias facilidades y creando sus propios productos, pues puede ofrecer tanto calidad como precio. And um, the, like I suppose, uh, the most interesting corporations are with uh, professionals who create options because everyone knows them and they are very different from the market. As you we tell about some ambassadors that we have on the side of media, and all that. In life, it's not as interesting because uh, there are a very small team of people who are creating all these perfumes for top brands. Y bueno, es muy interesante entender que Faberlic trabaja directamente con perfumistas famosos, que son muy pocos los que existen en el mercado, ¿sí? Y Faberlic tiene acceso a ellos, ellos son los que en realidad crean nuestra perfumería. Y entonces es lo que hace algo sumamente único Faberlic, y por lo que se distingue Faberlic en todo el mundo, por tener perfumería fina, ¿sí? Con colaboraciones de perfumistas realmente famosos. Another very interesting concept was connected to fast fashion. It was, all um, of the Farley was the first company in the world that has done fast fashion in direct right sales. Nobody before tried this. Y bueno, algo muy interesante, es la ropa rápida, la moda rápida, ¿no? Que Farley fue la primera compañía, todo el mundo de venta directa, que tomó este concepto de desarrollar la moda rápida la Loba, a precio bajo. And it was not easy, and uh, for three years we were developed this concept to make it successful, to make it profitable, because collections are changing every hour, day. not every hour, but uh, almost like every two, three months, you need to add a lot of new things and remove everything that was before. La ropa, la moda, como ustedes saben, es un concepto muy difícil de manejar. Porque pues cambia cada dos, tres meses, está constantemente en movimiento. La moda fue difícil para Pablo y ver, lograrlo, ¿verdad? Le costó tres años realmente posicionarse en el mercado de la, de la moda rápida, esa moda que salva precio barato, que la, te la pones y dos tres meses, ¡pum! No, no es un paro eh, fina. Y es una moda que ha hecho muchísimo, muchísimo éxito a nivel mundial. En el que was also impossible, just impossible to create without old facility. the city. That's why company has acquired the real facility, uh, close to Moscow. It's a huge, huge facility, providing those accessories, shoes out. Y esto es imposible hacerlos, no tienes tus propias fábricas. Entonces, Fabric tiene una fábrica enorme, muy cercana a Moscú, en donde hacen toda su, su, su, su ropa, todos sus zapatos, todos sus accesorios. Este, Imagínense, o sea, realmente visualicen lo que es esto. O sea, visualicen lo que significa poder ser capaz de poder promover un concepto de moda como tal en un país como so, Rusia. Awards, awards, awards, <coughs> Y bueno, es por eso, verdad, por todos los logros que ha tenido la compañía, es que Faberle tiene muchísimos reconocimientos, Estos son reconocimientos que la compañía tiene, no más nada más locales en Rusia, sino a nivel mundial, a nivel global, en donde la compañía ha recibido múltiples, múltiples reconocimientos, awards y premios. Por todo lo que ha logrado tener desde 1990 años. Aquí están pues, varios de los reconocimientos de, reconocimiento de la francia del año, ¿sí? que no son reconocimientos que no le dan a todo el mundo. Muy específico. Sí, yes, muy específico. Es un high competición, en estos reconocimientos. Hay muchísimas competencias. Estás compitiendo contra muchísimas eh, categorías de producto, con, eh, con famosos, con branding, con... Todo esto y, y, y, y Faberle, ha logrado tener este reconocimiento de Fifi, ese reconocimiento como fragancia del año. Sí, imagínense ustedes, hay 18 perfumes, 18 perfumes, 18 fragancias de las que tenemos en el catálogo que han recibido este reconocimiento. Es In Russia, the requirements for this medical products are very, very high, and sometimes they're even higher than Europeans and uh, the ones, especially the ones in the United States, because uh, when it, we started to risk the certification, it appeared that the United States EU use the certification list of ingredients for all the years. Oh, the bueno, algo muy impresionante para Georg fue entender que Rusia tiene estándares de calidad muy, muy específicos y muy, estrictos, porque se dio cuenta cuando estaba en Estados Unidos abriendo el mercado que el proceso de las certificaciones era de hace 50 años. The imagínense ustedes que cuando intentaron eh, certificar todos los productos en los Estados Unidos que trajecieron cuál era la, la lista de productos que iban a traer había muchísimos que ni siquiera estaban en la lista por qué porque eran productos mucho más sanos cosméticos ingredientes mucho más naturales mucho más probados con mayor tecnología que los Estados Unidos ni los conocen. So exactly so in Entonces pues tuvimos que pagar como compañía dinero loco y muchísimo dinero, muchísimo dinero para poder certificar estas patentes, certificar estos ingredientes y que se pudieran usar en el futuro. I don't think that it's reasonable to comment on all of because in other cases we will spend the whole meeting discussion there was. Y bueno, no queremos ir cada una de los, de los reconocimientos que hemos recibido porque nos tenemos aquí esta media noche de seguro hablando de todos los reconocimientos que tienen para mí. Pero es importante tenerlos para que tengamos esa confianza, esa confianza, de realmente entender, entender qué es Pablo. Another very important aspect is that Fabletics has uh, been a social responsible brand from the initial creation because of the initial principles of the owners. Y bueno, otra cosa muy importante es que Fabletics es ecológicamente responsable, sí, y ha hecho muchas innovaciones en todo lo que es la ecología por parte de los dueños de la compañía. No solo uh, ecología, pero yeah y so, so so, eh, la compañía ayuda mucho a la gente ve cómo se entiende perfectamente no, 70% <laughs> entonces ven que hacen muchas zonas sociales ayudan mucho, mucho, mucho a la gente y el problema es que cuando tratamos de hacer un negocio responsable de negocio cuando se investe dinero en algunas organizaciones nunca se sabe cómo usarlo y el problema es que cuando quieres ser una compañía socialmente responsable que inviertes el dinero en asociaciones, no saben realmente cómo se va a utilizar ese dinero. And, uh, more than in somebody's organization. Y bueno, Faberlin en Rusia tiene 3 millones de consultores. Y con una base de, de datos, para una base de, de consultores de 3 millones, pues obviamente es mucho más fácil hacerlo a través de ellos y ayudar a las personas a través de nuestros propios consultores que sabes a dónde vamos. So this, for example, allowed us to create a forest of 10 million trees all over Russia, using mostly our own resources and supporting our consultants. Es solo el help of or ecological organization that provided the necessary resources for this. Esto, por ejemplo, nos ayudó a cerrar una de 10,000 10, árboles. ¿no? 10 mil, 10 mil, 10 millones de árboles. Sí, que lo hicimos a través de nuestros consultores, por supuesto, con asesoría, con una asesoría de, de una compañía que lo podía hacer, o sea, la compañía les proveeó. Lo que era la asesoría técnica para lograrlo, pero imagínense que entre toda la fuerza de ventas lograron reforestar más de 10 millones de aguas. Y de esta forma la compañía invierte en las personas, invierte en los constructores. Es así como la gente, al tomar parte de la actividad, ser parte del proyecto, pues toma mucho más conciencia. ¿O ¿no? quién so, entiende? The end. This influence not just customers and consultants, marketing. This nation. influence Nation. Okay, so nation. Yes. And many projects that we have on the side of education. That we have on the side of development and support, they are developing the country in general, they are helping very big amounts of people. And in Mexico in this time, when we become strong, uh, I want to keep this trend and to develop Something to create projects on the national level. Y en México cuando seamos suertes, Yorza quiere mantener esta tendencia en ayudar al país, ayudar a las personas, en ser la diferencia en la vida de muchísima gente aquí en México. Vamos. Bueno. a Adriana. Adriana López. Nuestra Hola, hola. <laughs> Hola, bueno, me presento nuevamente, soy Elena López, directora nacional de ¿no? Fabrí. Y pues estoy muy contenta, bienvenida, bienvenidos, también hay, hay chicos, bienvenidas y bienvenidos. Uh, bueno, esta es nuestra primera reunión de escucha, y pues estoy muy emocionada, muy contenta, de, de conocer a nuestro corporativo, y bueno, de estar viviendo con todos ustedes. Yo quiero comentar que ser la primera directora en en algo escucha o lleva mucha responsabilidad. Because when company starts, we all know that there might a lot of concerns or a lot of initial problems that we struggle with. Porque nosotros sabemos que cuando la compañía empieza hay muchas preocupaciones, hay muchos retos que enfrentar. Sí. In this case, you become the person Who is the barrier between all those concerns and problems and people, and that's a huge responsibility because you put your own reputation at the risk. In este caso, tú te conviertes en esa barrera y pones tu propia reputación ante este riesgo, defendiendo a la compañía y defendiendo ese sueño que tienes ante toda la adversidad que pueda generar un prelanzamiento. That's why I'm so proud to say later today. And I fully believe like 100% that you will achieve all your aims with probably because if you have started like this, in the future, it will be only easy either to achieve your communications. Y bueno, esto me tiene muy, muy orgulloso. Estoy muy seguro de que lograrás, Adriana, todos tus sueños y todo lo que te propongas en Faberri por el haber llegado a directora en esta etapa de retos, de prelanzamiento, pues es algo muy significativo de tu fuerza, sobre todo de tu liderazgo. Bueno. Y bueno, está también con nosotros Soco, que ya no al 15%, Bravo. ¿no? Sí. Mm. Sí. Pero ahorita yo quiero estar, eh, bueno, más bien estoy muy agradecida con mi equipo con Adriana porque si ella no estuviera eh, comprometida con nosotros esto no hubiera sucedido porque este es un equipo eh, el hecho de que yo esté aquí eh, me gustó mucho lo que es el plan de compensación eh, el ser líder pionera pues es una puerta es un camino que nosotros como líderes abrimos para muchos líderes más llegar a un propósito y este pues dar a conocer este maravilloso proyecto que es Faben Big Estamos muy emocionadas, queremos crecer todo el equipo, vienen líderes muy fuertes de otras empresas y pues eh, ojalá lleguemos a ser diamante. Yo las invito a que como dijo esta Adriana, tenemos que creer, enamorarnos de nuestra empresa y dar todo. Gracias. Sí, con los ojos y vayan tanto León Guanajuato, tu Martita, mira cuánto que vayan, que estén bien, aquí. Pásense, bienvenidos. Yo decía, ¿qué pasa con León Guanajuato? ¿Qué pasa con Martina, tu Ari, que viene cuanto? qué gusto que ya llegaron. Pásense. ¿Un Ok, vamos a dar la oportunidad de que se siente. Ahí hay más sillas. Este aquí, aquí también está otro lugar. Acá hay otra mesa. acá hay otra silla. Entonces, vamos, por favor, let's talk a little bit about the actual relaunch of Mexico. Vamos ahora a estar platicando un poquito acerca del prelanzamiento y qué es exactamente lo que está ocurriendo en México ahora. Sobre right todo, we have very practical results. We have more than 140 viewpoints open at the moment, and more than 2,000 people really waiting for the digital launch here in Mexico. Y bueno, por ahora tenemos resultados muy claros. Tenemos 140 people trabajando en toda la República Mexicana y arriba de 2.000 consultores registrados esperando esta apertura oficial de Faber México. ¿Estamos prácticamente cubriendo con nuestras entregas a la gran mayoría de eh, eh, ciudades más grandes de México? We are forward, doing these steps, in order to forward, as soon as possible. So when we arrive in Mexico, since the moment Almost from the plane, we already were thinking how we would spend these four weeks, which Mexican government allowed, allowed us to stay in the country. <laughs> People desde que to stay alone ya no solo se sentaron y pensaron se podían quedar todos. Por supuesto que ellos querían quedarse más tiempo en el país, pero tenían que salir del país y regresar para tener un nuevo permiso. Se sentaron los dos y dijeron, ¿cómo vamos a optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos para en tan solo cuatro semanas que tenemos el tiempo de estar aquí en México? Logremos los resultados que queremos obtener. So, ¿no? Y bueno, quiero compartirles lo que hemos empezado y lo que hemos de. The third thing and the main important for the official opening is to have an official company. So we have acquired a client, uh, company already, we have signed the documents, now we have a Official presence in Mexico. Aquí en ya aquí en very important step is to start the specification process for our products to be able to import down big amounts y el segundo paso fue empezar el proceso de certificaciones para registrar los productos aquí en México y poder importarlos en grandes cantidades desde el país de origen. Y en una semana tendremos los primeros 100 certificados de los primeros 100 productos que vamos a importar. Not very step. It's El siguiente paso es rentar una un almacén que cubriera con las, eh, con las necesidades que tiene nuestro producto, de tener ventilación, que tiene iluminación, ciertas necesidades específicas, que tiene nuestro producto para conservarse y poder realizar el trabajo que se necesita para que el producto llegue a su casa y bueno, hoy acabo de recibir el contrato de la bodega donde indicamos que nuestro primer día de trabajo, el primer día donde vamos a empezar a hacer las adecuaciones necesarias en este almacén será abril 21 Another one is, uh, is to organize the IT infrastructure and in design of the So, right now, we are already our Carolina Diaz, tu micrófono, por favor y actualmente estamos esperando a nuestros técnicos que vienen desde el corporativo nuestra casa matriz en Rusia para llegar aquí a México llegan alrededor de el 25 de abril vienen desde Rusia estos este equipos de IT van a empezar a consolidar todo el trabajo que se tiene que hacer en la integración, estando aquí hasta el 15 de mayo. El next very important step is to, of course, make a final list of products that are going to arrive in Mexico. El siguiente paso muy importante es el que Yorosada ha estado trabajando mucho en eso, en la lista de productos que van a venir a México. Y Yorosada ya ha notado la primera lista de productos que él quiere vender. ¡Oh, ¿Por ahora, por ahora? This includes 500 Son 500, en 500 la productos. La la gran... la por ahora. Pero es por ahora. ¿Por qué? El corporativo tiene la tendencia como de achicar esa lista. <risa> Entonces, bueno, ese, bueno. ese es el suerte de George Es lo que él quiere, lo que él trabajó fuerte para traer a México. Entonces, todos vamos a hacer chambitos para que se cumpla esa lista que hizo el Lab y lleguen esos 500 productos. <risa> no, no, no, no, no, no, no. Fine, like Carolina Díaz, tu micrófono. Ah, es muy importante. No sé. ¿Algo está pasando? Ah. Ok. Algo que, es, algo que es muy importante entender es que México tiene más facilidades y es mucho más fácil registrar cosméticos del hogar. Y bueno, y si esto funciona, si nuestros asesores realmente logramos traer estos productos eh, cosméticos del hogar, vamos a traer los cinco más importantes que es para limpiar el horno, para limpiar el baño, que no sé si han visto estos videos en las redes sociales, que se limpian las cosas haciendo una y cerrar de ojos. Imagínense lo que ese producto va a hacer en México. Sí. The certification process is also quite simple, so this will allow us to have bonus products here in Mexico with our. And if this con done with the certification of the products of the el for the hog, we are sure that what is nutrition and well-being will be done igual de And Y has to do with the technology and the products and the ingredients that we use. Esto es algo bien importante que todo el mundo tiene que tener claro, que va mucho más adelantado inclusive que los Estados Unidos. Es algo impresionante los, los ingredientes que utilizan, los ingredientes que tienen los... Imagínense ustedes ¿Lo que, va bajo, lo que va a pasar aquí en México. <música> Y por supuesto hay muchísimas cuestiones de hacer por el lado de los abogados, por el lado de los contadores, por todo los fiscal, ya sabemos cómo es nuestro país, ¿verdad? Eso realmente no tiene nada que ver ni con ventas ni con marketing. Eso tiene que ver directamente con your salary, acá eso padre vale, ventas, ventas <risa> es tu padre, ¿verdad? <risa> Pero todo va manejando de forma correcta. Ahora vamos a platicar un poquito de los programas actuales. Recuerden que estamos corriendo este programa para los pit Points. ¿Quiénes de aquí son buenos en pitpoints? Levanten su mano. ¡Bravo! ¡Jerry! Bueno, Sandra es la reina del espíritu, sí saben, ¿verdad? es sí, bien, bien. la reina número uno en órdenes de su pícola. Uh, Sandra, bien, Queremos escucharte. ¿Cuál es your secret? Queremos escuchar el secreto de Sandra, porque ella no es el concilante Jalisco, Es un nuevo chico. Y... Hola, hola, pues estoy muy contenta por la oportunidad que me dio PowerGrid y de haberme dado la oportunidad de tener el punto de entrega aquí en Poncitlan. Yo estoy trabajando con el punto de entrega, pero en toda la República. De hecho, aquí en Poncitlan no tengo a nadie más que mi familia registrada y son los que, los que hago, pero yo lo manejo a nivel República Mexicana y lo que yo hago son más como estrategias en lugar de pagar publicidad a lo que es Facebook yo invierto en los productos que yo hago ventas es justamente el negocio de procesión y les doy regalos a las personas para que poder sacar el producto les ayudo también en que generen un poquito más de, de ingreso con esos regalos y pues ya también tengo el ingreso de lo que es el punto de entrega ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es para el casino? Estoy a dar boletos a los que me por su vida. cosas que compartir con ustedes. A lot of leaders are worried that during the we have started to count the program the, the and other programs and this concerns people a lot. Everyone is worried that they don't no tengo tiempo de escuchado su preocupación de que algunos de ustedes tienen con sus líderes con sus equipos de que se ha, estamos en etapa de prelanzamiento y se puede estar acabando el tiempo del programa de bienvenida. I would like to say that we will develop our food in the program. We will erase all the timings, and everyone will have a very nice opportunity. To all the and Quiero decirles que para México vamos a crear nuestros una vez que lancemos oficialmente el país, vamos a crear nuestro propio eh, programa de bienvenida y vamos a borrar el tiempo que tenga todo el mundo y vamos a empezar de cero arrancando el país para que todo el mundo tenga la misma oportunidad y el mismo. Them. During the programs, you can develop this business. Please never worry that uh, you will not have time in the future. You won't qualify because of some technical problems or no availability of the peak point in your area, something like this. Just develop this business, grow and be prepared when the business starts an <laughs> issue que existen a sacarle provecho al programa que ya hay a que tengan los beneficios de los programas actuales sí que no se preocupen del tiempo simplemente trabajar el sistema trabajar el VIP trabajar el programa de bienvenida y ya que venga la oficial verdad entonces ya tengamos pues nuestros programas y poder un como un first start. A little bit later we will formalize this process because Every such decision requires a lot of discussion. We will write exactly which pro program, how it will work, or which will go, but that's a general concept that nothing will be limited, no limited opportunities. You will be able to develop this business really and with all the power. But when la idea, es transmitirles que that have confidence, that have seguridad. ¿verdad? que se sientan contentos de desarrollar el negocio como está ahorita y sacar la mayor ventaja posible y que en el lanzamiento vamos a estar trabajando para que todo el mundo tenga la misma oportunidad y relancemos el concepto eh, con todo el mundo de igual oportunidad. Y bueno, que aquí era pues, prácticamente para eh, recordarle a los dueños del PIPO en esta promoción que tenemos para que estén todos claros. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque algo muy importante, Yourself siempre habla eh, desde las entrevistas, cuando tiene cada uno de ustedes su tipo, esa responsabilidad que hay de colaboración entre los people y la compañía, ¿no? Entonces, cada uno que eh, nuestra mente es abrir. ¿Cómo en el final del summer? ¿Por el endo del Let's be pessimistic and say that Ok, dice Yourself <laughs> que va a finales del periodo de, de, de verano, Queremos ser pesimistas y abrir 300 Bitcoins en México. Estamos a la mitad. ¿Sí? Si entendemos el concepto de un PitPoint, podemos hacer la diferencia en muchísimas compañías y en la industria. ¿sí? Porque el concepto del PitPoint es generar ese liderazgo con todos, independientemente de quién está contigo y fuera de tu linaje. Este concepto de los pitbulls va más allá de entregar órdenes, va más allá de recibir producto. Es un concepto que genera retención, y con los consultores, porque hay alguien ahí que representa a la compañía, es un concepto que genera inspiración para la gente que va. Entonces, realmente, que entendamos cuál es el concepto del pitbull, que es algo súper interesante. ¿Sí? Podemos hacer realmente la diferencia, trabajar todos en equipo, ayudarnos entre todos, que no se note quién es de Sandra, quién es de Angie, quién es de Martita, quién es de Guille. Todos somos una sola familia que es Malvin. Y a través de los picos se puede, hermano. ¿Por qué es really la que Of course, of course, like family is the principal concept of family-based family business, and our settlement is made in such a way that y justamente la familia es el centro del éxito de Faraday. Todo está basado en la familia. Por eso, si ustedes ven el catálogo, pues cada miembro de la familia, hasta el perro, ¿verdad? Y el gato puede tener un, un, un producto disponible en Faraday. Entonces, Faraday se basa mucho en los principios familiares. Y creo que esto con nuestra cultura de los mexicanos, que nos gusta estar en familia, que nos gusta realmente hacer familia encaja perfecto con el concepto de Fabric. Nosotros no buscamos vender sueños, guajillos, que van a salir todos de aquí en un BMW volando un privado, no. Lo que buscamos son familias felices, familias unidas, familias ganando dinero. Yo sí también. también es un privado. Este concepto de los chete como debe de ser, Trabajando con sus zonas, ¿vale? ¿ah? Oye. Y bueno, esta, esta promoción ya la tienen ustedes. Básicamente queríamos recordárselas. fuera muy rápido, ¿verdad? Y acuérdense que tu pico debe de generar un mínimo de 600 dólares, ventas precio catálogo, para generar el para valorado a 150 dólares. Si generas 1,250 de precio catálogo, y logras el plata valorado a 300 dólares de precio catálico, si generas un mínimo de 1.870, precio catálico, puedes conseguir el kit oro valorado en 450 dólares. Sí. Esto es para los y la idea es ahorita empezar a trabajar con ustedes de la mano, ¿verdad? Saben que yo estoy a sus órdenes siempre, con todas sus preguntas, con todas sus inquietudes, sí y poco a poco eh, estos pues son el ejemplo del país son el ejemplo del país, por eso estos sueños de PIPO, es importante que estén en el VIP program, el programa VIP, que conozcan perfectamente cómo funciona family y que tengamos ese compromiso de familia unidos para poder eh, hacer México diferente en esta industria. Y bueno, con mucho éxito. Y bueno, acuérdense que en Faberling siempre buscamos el ser de mejor versión, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Yes. Presentation of our, I would like to announce one very, very important thing. I would like to say that right now opening of Mexico is very important. For Every other country, like Italy or United States. Quiero compartirles a todos ustedes que para mí ahorita abrir México es muy muy diferente que mis experiencias anteriores como Italia o los Estados Unidos has become partners of Always, always. Y quiero anunciarles a ustedes que nos hemos hecho socios. Constantin, que es nuestro no puedo decir el apellido. Es Constantin. es, Constantin. <laughs> <laughs> Ok, Constantin. Vamos. Ok, Constantin. Vamos. Y es nuestro CEO. Y tiene, how long tiene más de 20 años trabajando para la compañía y su experiencia en redes de mercadeo Suma, 25-30 años. André, André Faxerman, eh, es Suma, es 18 años, 20 años de experiencia en la industria. Y Yourself, ellos tres se han convertido en socios y son los dueños de Faberle course, The full support of headquarters. We have all the resources that we have. But this is our own responsibility of decisions that we are making here. It's our own investments. So we are investing investing money. you, do as leaders. We are building this business together. Y bueno, definitivamente esto tenemos el soporte. Ellos tienen el soporte de family de los headquarters, y tienen todo el apoyo por parte de los headquarters, pero ellos están invirtiendo de su bolsa en que México sea pago, que, que, que este proyecto se haga en México. Entonces, obviamente las decisiones van a ser a través de Yoros Lab, y Constantin y pues ellos suman mucha experiencia, suman mucho deseo, ¿verdad? Y sobre todo mucha, mucha responsabilidad y mucho compromiso porque pues, están invirtiendo sus propios recursos para que el México sea una realidad, lo cual es algo parísimo, ¿no? Que no es una compañía, no es un corporativo que venga y haga, son ellos con su experiencia, sus sueños, sus recursos, sus ahorros que vienen a Fabric México. So y estoy convencido que con nuestras inversiones, así como muchos de ustedes hoy invirtieron en venir a esta reunión, que vieron de fuera para estar aquí con nosotros, juntos invirtiendo, Juntos tomando decisiones, juntos haciendo que esto sea posible, vamos juntos a lograr grandes resultados con el potencial tan increíble que tiene México, sobre todo con el potencial tan increíble que cada uno de ustedes como miembros, eh, iniciadores de Padre tiene junto con nosotros, con el equipo corporativo para trabajar con ustedes. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Okay.